Así que bueno, en imágenes les vamos a estar mostrando el arranque de temporada de la boga. Eh, empiecen a preparar equipitos y gatitos y bueno, vamos a meter a la boga que esta temporada va a estar muy buena Hola muchachos, ¿cómo andan? Bueno, un buen cogatón. Empiecen a preparar los anzuelos, la leña, la caña. Se ven una buena temporada de boga. Bueno, en breve.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 Humildemente. saca lindo de este ¿Es la rojita.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 general de accesorios de mar. También aprovechando y mostrando el nuevo modelito de la marca fallo que es el angler que viene con diseño de peces de mar. Bueno, como verán acá tenemos bobinas de nylon de diferentes marcas, eh, diferentes medidas, colores, algunos anzuelitos que son clásicos de variedad de mar, los corvineros, los anzuelos bueno, de pata más larga con traba, siempre con traba para que quede mejor sujeta a la carnada, algunas niñitas con bike clip, tomadas de tipo satélite bromadas con destrabe, algunas salidas trafiladas para aquellos que usan nylon fino y necesitan sí si o sí si, poner una salida para el, para el casting, hilo para atar carnadas, algunas carnadas por ejemplo de la marca Gran Pique, anchoa, magrús y bueno acá también como verán hay un modelo que nosotros vendemos mucho para la pesca de mar que es el cajón rígido eh, que se utiliza para tanto para como asiento como para guardar las cosas, tiene una amplia capacidad de gaveteros dentro como verán para poner accesorios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 vamos a hacer una Buen notita día. altos verdes tenemos el empezamos bueno, comprar la carnadita un el catu tenemos cola de auto ya bien estamos en la etapa de transición ¿no? ahora sí. viene la época de verano uh -huh. arranca la tarucha la lisa la variadita la ¿Qué es? carnada para el verano para especies que hay tenemos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 Surfish 450, a mí esta caña me encanta, acción bien, bien rígida, es la Riva Surf en 450, pero algo como para rotativo tenés así la Storm de Surfish que viene con el mango de corcholina y viene sin portarril por ejemplo para poder ponerlo uno a la medida que quiere, en este caso acá es la Omoto BBS y tiene la particularidad que el portarril lo aflujamos ¿sí? y lo, lo movemos a la distancia que uno... que uno tiene En Rincón de Milbert Tigre El arcoiris verdulería, frutería, carnicería y almacén Venta mayorista y minorista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 peje de altos verdes, sábado no sé si 20 o 21, no nos acordamos la fecha, de noviembre, 30 grados de calor, impresionante, y ahora casi planchada, sí. Sí. apenas rizadita. bueno vamos por más dale, van saliendo no ayuda el calor es un calor informal muy linda medida bueno, vamos seguimos metiendo después que se hermoso 35 centímetros fácil 36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 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. En Berizo pesca junto al guía Facundo Gabriel Álvarez. TG Bagres de Mar, Dorados, Bogas, Patíes y mucho más. Comunicate al 221 59 -21 746 Instagram Facundo6625, Facebook Facundo.g.alvarez. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo Carranza Pesca, te esperas para que disfrutes una excelente jornada de pesca.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 Metiste peje, taru. Yo metí bagre a lo loco. Pero bueno, estamos en época de transición de especies. Bueno, la verdad es muy Vamos buena a mostrarla jornada. en cámara. Hicimos una muy buena variada acá en los verdes. Y justo se había soltado. Acá.